Te doy la bienvenida a la Asignatura de Desarrollo del Pensamiento Matemático del Grado en Educación Infantil. Mi nombre es Mercedes Martín y te voy a acompañar en el aprendizaje de esta asignatura a lo largo de los próximos meses. El primer día de clase te haré la siguiente pregunta. ¿Te gustan las matemáticas? Con el deseo de que la respuesta a esta cuestión sea afirmativa, debes conocer que la finalidad de esta asignatura es despertar en ti la inquietud por aprender matemáticas, para que, cuando lleves a las aulas de educación infantil, puedas transmitir el gusto por su aprendizaje. Ten en cuenta que serás tú la persona que comience a desarrollar en los niños y las niñas la ilusión por esta materia. Conseguir que mantengan una actitud positiva en el aprendizaje de las matemáticas será parte de tu labor y los conocimientos adquiridos en el desarrollo de esta asignatura te van a ayudar a conseguirlo. Educación infantil es la etapa educativa en la que se empieza a construir el pensamiento lógico-matemático. Si ayudas a que esta construcción sea correcta, estos niños y niñas tendrán una ventaja importante para mejorar sus aprendizajes en, en etapas posteriores, sobre todo en educación primaria, y no solo en matemáticas. Así, el objetivo formativo principal de esta asignatura es que comprendas cómo se desarrolla el pensamiento matemático en edades tempranas y que conozcas los instrumentos y recursos adecuados para poder transmitirlo en las aulas de educación infantil. Todas las competencias que adquirirás las puedes consultar en la guía docente de la asignatura. Pero me gustaría destacar que serás capaz de planificar, diseñar y desarrollar situaciones de aprendizaje que garanticen la adquisición de esta parte tan importante de las matemáticas. Los contenidos que vamos a trabajar para poder desarrollar estas competencias se han estructurado en distintas unidades temáticas que abordan aspectos como el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y la aplicación de la taxonomía de Bloom en el marco curricular de la etapa de educación infantil, el estudio de las operaciones prenuméricas, la iniciación al número e introducción a la aritmética elemental, iniciación a la medida y, por último, abarcaremos unas nociones básicas sobre geometría. La caracterización y desarrollo del pensamiento lógico-matemático comprende el tratamiento de algunas estrategias metodológicas y recursos propios de la disciplina. Abordaremos la parte metodológica a partir del diseño y aplicación de situaciones de aula, favoreciendo el diseño y puesta en práctica de actividades innovadoras adecuadas a la realidad de los niños y las niñas. Los mapas conceptuales serán una de las herramientas metodológicas que se desarrollarán a lo largo del curso y que también formarán parte de las evidencias de tu aprendizaje. La asistencia a las videoclases establecidas en la guía de estudio, así como la participación en los foros que se abrirán en las distintas unidades de aprendizaje, os ayudarán a comprender mejor esta materia. El aprendizaje en el uso de recursos lúdico-manipulativos y el juego y cómo usarlos en las situaciones de aprendizaje serán el eje principal en el desarrollo de esta asignatura. Se han diseñado distintas actividades que permiten realizar el seguimiento y evaluación de tu aprendizaje y obtener las evidencias necesarias para graduar el logro de tus competencias de forma específica, a lo largo del curso deberás completar distintas actividades evaluables, algunas de ellas de forma grupal. La información detallada y la ponderación asignada a cada una de estas actividades para obtener la calificación final se encuentra disponible tanto en la guía docente como en la guía de estudio de la asignatura. Te recomiendo su consulta en el aula virtual antes de que comience el curso. Además, dispondrás de una guía de actividad que ha sido diseñada para cada una de las distintas actividades evaluables que se han planificado. En estas guías, las actividades evaluables estarán cuidadosamente descritas. Fundamentalmente, confío que el aprendizaje de esta asignatura te resulte atractivo e interesante y que al mismo tiempo te aporte valor y nuevo conocimiento. Sin duda, el estudio del desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica es un reto importante para ti pero también para mí. Espero con ilusión que en el desarrollo de este curso aumente tu motivación por aprender matemáticas y encuentres las herramientas suficientes para llevar a cabo un diseño eficaz del proceso de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento matemático de los niños y las niñas que te vas a encontrar en las aulas de educación infantil. A estas personitas les encanta aprender, matemáticas también. Estoy segura de que juntos podremos hacerlo. Te espero en el aula virtual.